Hola, soy Elena, voy camino de mi trabajo, aunque más que trabajo, es una pasión. Dedicarme a lo que me gusta es un verdadero lujo. Por supuesto que no es fácil, pero me da muchísima libertad, desarrollo mi personalidad y pongo en práctica todo lo que sé. Bueno, ya ha llegado, eh, que no os he dicho a qué me dedico. Soy artesana y tengo una tienda-taller en San Huesa. ¿Y tú? ¿Te animas a ser comerciante? ¿Quieres transformar, gestionar, innovar, emprender, planificar, crecer, aprender, crear? ¿Quieres ser comerciante? Tú también puedes ser comerciante. Entra en comercio.navarra.es y te ayudaremos a dar el primer paso. Gobierno de Navarra. Nafarroak gobernua.